Thank you. Siendo Tuyo son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo formaste, el norte y el sur. Tú lo creaste, el tambor y el hermón cantarán en tu nombre. Salmos 89, 11 y 12. En mi soledad. is